Acá, fíjense que nos dice, al presionar el botón, mostrar 10 repeticiones con los números del 1 al 10. No lo vamos a hacer con el document write, lo vamos a hacer con console.log. ¿sí? Y básicamente este ejercicio es exactamente igual que el ejercicio 1 del while. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que con el while podríamos... Como si nosotros, eh, la única estructura repetitiva que conocemos, que conocemos fuese el while, podríamos programar eh, toda la vida con el while. Pero ya vimos que el do while era más correcto en lo que respecta a cuando quiero que el código se ejecute por lo menos una vez. ¿Pueden que abro la ventana? Cuando abro la ventana empiezan a pasar autos. Eh, el do while nos venía a resolver de mejor manera los algoritmos en los cuales queríamos que se repitan por lo menos una vez. Al poner la condición al final, dejábamos entrar el flujo del programa sin ningún impedimento, y ese código se ejecutaba por lo menos una vez, y la condición, mientras la condición se, se cumpliera, ese código se iba a volver a ejecutar. Y habíamos visto que con el while... Acá teníamos la condición, por algún lado teníamos la variable de control, con algún valor, y dentro del while teníamos la modificación de la variable de control. Estas eran las tres características que tenía una estructura repetitiva, cualquier estructura repetitiva. Y yo les había contado que en estos ejercicios... Eh, que, son, que tienen muy poca línea de código, era fácil ver esas tres características de la repetitiva. Entonces las podíamos ver y enseguida entender cuántas veces iba a iterar. Pero si yo tengo muchas líneas de código, lo único que voy a ver cuando lo estoy repasando así de manera eh, directa, es donde tenga la línea del while y ahí solamente voy a tener el dato de la condición. Y ya vimos que para entender necesitamos los tres datos, el valor inicial de la variable de control, la condición, y el incremento o la modificación de la variable de control. Y para poder comprender esa repetitiva, tengo que perder tiempo buscando esos datos. Incluso la modificación de la variable de control, muchas veces me viene a ensuciar el código del while, porque si realmente es una variable de control pura, esos datos solamente me sirven para controlar la cantidad de veces que se repite el código. Para esas situaciones es... Eh, ah, ok, bueno, Tomás, voy a abrir porque si no me empiezo a morir el calor. Eh, a mí sí me invade el call, pero si no sale mejor. Eh, ese dato eh, ensucia el código. Para eso, para solucionar ese problema, vino el for. El for es ni más ni menos que pasar a una línea, hacer más legible el código, poniendo el valor inicial, este valor viene a parar acá, punto y coma, la condición viene a parar acá, al medio de los dos puntos y coma. Y la modificación viene a parar acá. Y esto tiene llave de apertura y cierre. Si esto ya lo habíamos charlado, se los había presentado la vez pasada. Fíjense esto. Voy a ir al ejercicio eh, al 1 del while. El ejercicio 1 del while. Puedo venir acá busco el 1 del for, ¿sí? a la derecha tengo el iteraciones js for, y a la izquierda tengo el del while. Entonces, es el mismo ejercicio, pero hecho con for. Bueno, acá pongo for, esto que está acá, lo copio, control C y viene a parar acá. Declarando la variable ahí mismo, esa es la recomendación que es lo que ahora voy a ampliar. La condición, que es esta, control C, la copio y la pego donde va la condición. Ahí. Y el incremento, en este caso es un incremento, pero es en realidad la modificación de la variable de control, la copio de acá y la coloco en su posición acá. ¿Sí? Ahí tengo los tres valores del seteo de esa repetitiva for. Ahora, de esta manera, los tengo en la misma línea. Veo que hay un for y tengo todos los datos que necesito para entender esa repetitiva en el mismo renglón. Ese es el objetivo del FOR. En lugar de tener esos datos desparramados, poder observarlos en la misma línea. Y ahora, fíjense que este bloque de código delimitado por las llaves del FOR, me queda limpio para hacer lo que realmente quiero hacer, que es mostrar algo por consola. Eso que está ahí... Lo copio acá adentro. ¿Sí? Lo tengo todo unificado en ese for. ¿Y cuál es la recomendación del for? Lo vamos a usar cuando sepamos de antemano la cantidad de repeticiones. Acá sabemos de antemano la cantidad de repeticiones. Entonces, cuando yo tengo un código que se tiene que ejecutar una n cantidad de veces que yo lo sé de antemano, todo lo que tenga que ver con el control de ese bucle lo tengo encapsulado dentro de los paréntesis del for. Ahí, eso que está ahí, me sirve, sola, bueno, en este ejercicio en particular yo estoy usando la variable de control para algo, pero normalmente cuando yo quiero que se repita una n cantidad de veces, todo el código que tiene que ver con el control de la cantidad de repeticiones me queda encapsulado acá. No me ensucia el resto del algoritmo y queda eh, circunscrito a los paréntesis del for. El ejercicio del for, el 2, es igual al ejercicio 2 del while. ¿Sí? La idea es hacer que la variable de control tome los valores que voy a mostrar que vaya desde 10 hasta 1. Ya fue resuelto en el while, ¿sí? acá el equivalente es decir que la variable de control arranque valiendo 10, que es, yo tengo que mostrar los números del 10 al 1, mientras i sea mayor a 0, o también podría poner mientras i sea distinto de 0, y funcionaría, y menos menos, ahí, eh, mostrar el valor... De ahí. ¿Sí? No me explayo más porque esto ya fue charlado Cuando estábamos viendo el while ¿Sí? no, Básicamente no aporta nada nuevo el for Sino eh, Otra manera de escribir una repetitiva Me voy al ejercicio 2 Y me muestra los valores del 10 al 1 Muy bien Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 3. Bien. Y acá está lo que hace un rato me decía un compañero. La idea es mostrar el mensaje Hola UTN Fra. Pero esta vez preguntarle al usuario cuántas veces quiere que mostremos el mensaje. Entonces se si ingresa 5, que aparezca 5 veces. Se si ingresa por la consola... Si ingresa 7, 7 veces, si ingresa 45, 45 veces. Voy a poner LED, repeticiones, eh, repeticiones. Es igual a parse int. Eh, ingrese. Eh, repeticiones. Falta acá un Prompt. Console.log, eh, hola, Utm. Bien. Si tengo que repetir este código, esta cantidad de veces, lo meto en una repetitiva. Como dijimos que sabemos de antemano la cantidad de veces, lo encierro dentro de un bloque for. ¿Eh? Ahí. Y acá, el secreto de este ejercicio es que ponemos acá. Acá puedo entonces poner led i es igual a cero, mientras i sea menor a la cantidad de repeticiones, y más más. Vamos a probar. Repeticiones 10 y me muestra 10 UTNFRA. Cuando en la consola no cambia el mensaje, lo, lo escribe en la misma línea y pone con un circulito en la cantidad de veces que se repitió esa línea. Si yo quisiera mostrar, solamente para mostrar la cantidad de veces, tengo que hacer que el mensaje se modifique en cada vez. Sí, podría concatenar el valor de la variable, como para que me lo muestre... En distintas líneas. Y de paso veo cuánto vale la variable i en cada iteración. Entonces de esa manera. Si yo pongo 7. Se va a mostrar 7 veces. ¿sí? Del 0 al 6 son 7 repeticiones. En cambio, si pongo 14 veces. Se muestra del 0 al 13 que son 14 veces. ¿sí? Con esto limpio la consola. Vamos a ver el ejercicio 4. Fíjense. Eh, dice el presionar el botón repetir hasta que utilizamos el break. Vamos al ejercicio 4. El break termina la estructura repetitiva. El break lo puedo usar en un for, lo puedo usar en un do while, lo puedo usar en un while. ¿sí? En cualquiera funciona de la misma manera. En cuanto aparece un break... Por más que yo haga este, por ejemplo, yo hago esto, miren, for let i igual a 0, i menor a 5, i más más, y acá, y acá digo console.log i. Esto, ¿cuántas veces eh, itera? 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4. Itera cinco veces. ¿Qué pasa si yo acá pongo un break? Y dijimos que me saca del for. ¿Qué va a mostrar ese código? ¿Qué números va a mostrar en la consola? Bien. No va a mostrar nada. Y este código. ¿Qué va a mostrar? Tengo a Lucas que dice 0, a Agustín, a Mariano que dice 1, 0, 0. Va a mostrar 0. Y vale 0. Viene acá. 0 es menor a 5, sí, verdadero. Entra y muestra ahí que vale 0. Entonces muestra un 0. Y el break automáticamente me saca de la estructura repetitiva. En cuanto aparece la sentencia break, me saca el flujo del programa, viene del otro lado, de abajo de la llave de cierre del for. ¿Sí? Vamos a probar. ¿Sí? Bien. Entonces, si el break me termina automáticamente la estructura repetitiva, ¿está bien usarlo ahí, tirarlo directamente dentro, del, dentro de la iteración, dentro del bucle? ¿O cómo lo debería usar al break? Con un condicional, dentro de un condicional. Por ejemplo, si yo acá digo... Eh, y Ahí. ¿Qué muestro por pantalla? ¿Qué muestro por consola? ¿Qué números? Bien. Muestro el 0, el 1, el 2 y el 3. Cuando la variable vale 0 y 0 es menor a 5, sí. Entra y muestro. Muestro el 0. Este if y 0 es igual a 3, no. Me lo salteo. Llego a la llave de cierre y vengo acá. Y más más. Y vale 1. 1 es menor a 5, sí. Verdadero entro. Muestro el 1. 1 es igual a 3, no. Me salteo el if. Llego a la llave cierre, vengo acá. I más más. Ahora I vale 2. 2 es menor a 5, sí. Entro y muestro I que vale 2. 2 es igual a 3, no. Entonces me salteo el if. Llego aquí, vengo acá. I más más. Ahora I va a valer 3. 3 es menor a 5, sí. Entro y muestro I que vale 3. 3 es igual a 3, sí. Entro y ejecuto el break y me fui. Entonces, en consola me va a quedar que mostré 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Para qué me puede servir un break? Lo uso cuando yo quiero terminar de manera anticipada un bucle. En el ejercicio... 5 eh, nos dice al presionar el botón tenemos que pedir un número hasta que ingresamos el 9 ¿sí? hacerlo con for porque estamos en el for si no estuviéramos en el for usaríamos un do while porque tenemos que pedir números hasta que el usuario quiera pero vamos a usar el for la idea es <coughs> Eh, utilizar el break, ¿sí? la idea es utilizar el break para poder escaparnos de un for, bucle for, en el cual estamos pidiendo números, pero cuando el usuario ingresa el 9, no quiero pedir más números. ¿Sí? Eh, ejercicio 5. Bueno, de número va a haber que entrar a un for y acá adentro eh, cargar la variable número con el número que le pedimos. Parse in prompt, ingrese un número y ahora veremos qué hacemos cuando ingresamos ese número. En principio, lo podemos mostrar. Eh, usted ingresó eh, el número y le concatenamos número. ¿Sí? Y si ingresa el 9, Quiero escaparme. Muy bien, la idea es muy sencilla. ¿sí? Si yo tengo un for, lo declaro como bucle infinito y muestro el número y lo que quiero hacer es que cuando alguien ingrese el 9, escaparme. Entonces, antes de mostrar el número, voy a verificar que si el número ingresado es igual o igual al 9, break. ¿Sí? entonces no estaría mostrando el número 9, solamente muestro los números que ingresó, y cuando ingreso un 9 me voy antes de mostrar el dato. Ingreso un número, 12, usted ingresó el número 12, 34, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y si pongo el 9, me fui y no ingresó más. Dice, al presionar el botón pedir un número y mostrar los números pares desde el 1 al número ingresado. Y también mostrar la cantidad de números pares encontrados. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Yo pido un número y el usuario me ingresa, qué sé yo, el 11. ¿qué tendría que hacer yo? Ver todos los números desde el 1 al 11, ¿sí? fijarme si el 1 es par, y si es par lo muestro, y fi o sea, antes de hacer esto, les doy un ejemplo, si a mí me ingresan el número 11, ¿qué tendría que hacer el programa? Mostrarme el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y decirme números pares encontrados 2.5 porque encontramos 5 números pares sí el usuario me da un número yo muestro los números pares que están entre el 1 y ese número ingresado y una vez que los mostré digo cuántos son esos números pares que encontré sí lo primero que tenemos que hacer Declarar variables. Después de que declaro variables, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pedir un número. Bien. Pedir... Eh, pido un número. Pido... un número. Bien. Y ahora, ya lo pedí. ¿Qué hago ahora? Acá Nico me dice, busco los pares. Bien, ¿dónde los busco? ¿Abajo de la alfombra? ¿Qué hago para buscar los pares? Antes de buscar un par, ¿qué hago? Un bucle. Bien, tengo que hacer que una variable tome... Los valores desde el 1 hasta el número ingresado. Ingresado. Y creo que quisieron decir algo como esto. Tengo que hacer que una variable tome los valores desde el 1 hasta el número ingresado. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y qué hago con esos valores? Cuando la variable toma esos valores. Me fijo si es par, ahí está. Para cada uno de los valores que toma la variable, analizo la paridad. ¿Sí? Me fijo si es par o impar. Bien. Y analizo la paridad. ¿Qué hago? Si es par o no. Cuando encuentro un par, lo cuento. Y lo muestro. Imagínense que yo soy eh, el que va a ejecutar este código. No existen las computadoras. Y a mí me, a mí me asignan esa tarea. Entonces pido un número... Y lo guardo. Digo, 11. Entonces ahora lo que tengo que hacer es recorrer todos los valores entre el 1 y el 11, mostrando los pares y contándolos. Entonces digo, bueno, bárbaro, me ingresaron el número 11. 1. Y pregunto... El 1... ¿Es par? No. Listo, no hago nada. Paso al que sigue. Dos. ¿Es par? Sí. Y entonces muestro el dos. Y acá un palito, conté un par. Encontré mi primer par. Paso al que sigue. Tres. ¿Es par? No. ¿Hago algo? No. Cuatro. ¿Es par? Sí. Muestro el cuatro. Y pongo otro palito encontré dos pares. 5. ¿Es par? No. ¿Hago algo? No, porque con los, los impares no hago nada. 6. ¿Es par? Sí. Lo muestro y lo cuento. 7. ¿Es par? No. 8. ¿Es par? Sí. Lo muestro y lo cuento. 9. ¿Es par? No. 10. ¿Es par? Sí. Lo muestro y lo cuento. Llegué al 11, al número ingresado. ¿Es par? No. Listo. ¿Y ahora qué hago? Muestro que, que encontré cinco números pares. ¿Se entiende? Puedo volver al código y decir, para cada uno de los valores que toma la variable, analizo la paridad. Cuando encuentro un par, lo cuento y lo muestro. Bien, y ahora, una, una vez que analicé todos los valores, muestro eh, la cantidad de pares. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora ustedes tienen que ver cómo lo hacen. Pero esos son los, los, los pasos que tenemos que, que seguir para cumplir con el objetivo. Lo importante es darse cuenta qué es lo que tengo que hacer. El cómo es importante, pero si yo no me doy cuenta esto, cuáles son los pasos que tengo que realizar, imposible empezar a ver cómo lo hago. ¿Cómo anduvo eso? Bueno, ahora cuando terminemos este ejercicio me preguntas, Fernando. Bien, vamos a ir resolviéndolo. ¿Qué variables necesitamos? ¿Qué variables necesitamos? ¿Qué tenemos que recordar en nuestro programa? Un número y un contador de pares. Muy bien. LED, número. Y un contador de pares. Y lo inicializo a cero, como todos los contadores y acumuladores. ¿sí? Tengo que hacer que una variable tome los valores desde el 1 hasta el número ingresado. Ya hicimos esto en, alguna, en algún ejercicio, que una variable tome valores. Me faltó pedir el número. ¿sí? Eh, número. Es igual a par. Ingrese un número. Bien. Ahora que ingresé el número, tendría que poder hacer coincidir la variable de control para que tome los valores desde el 1 hasta el número ingresado. Y en el bucle, en un bucle esa variable de control va a tomar esos valores, entonces yo puedo evaluar si el valor guardado por la variable de control es par o no, y todo lo que tengo que hacer después, para cada uno de los valores entre 1 y el número ingresado. Entonces acá podría ser un for, con la variable de control que la inicializo en el 1, es el valor inicial, y que tome los valores desde el 1 hasta el ingresado. O sea, mientras sí sea menor o igual a el número y más más, de esa manera yo consigo que la variable y tome los valores desde el 1 al número ingresado. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ya resolví esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto lo tengo que hacer para cada uno de los valores. ¿Y dónde va a tomar los valores esos, la variable i? Dentro del for. En cada una de las iteraciones va a tomar uno de esos valores. Entonces esto, ahí adentro, porque lo voy a tener que hacer para cada valor que toma i. Y la variable i cambia de valor en cada iteración, o sea que voy a tener que hacer esa tarea en cada iteración. Tengo que hacer algo. Cuando encuentro un par... Cuando la variable de control tenga un valor par, lo tengo que mostrar y contar. Entonces, voy a tener que hacer algo cuando la variable de control tenga un valor par. Sí, sí. y tiene un valor par, ¿qué tengo que hacer? Contarlo y mostrarlo. Bueno, ¿cómo lo cuento? Para eso metimos el contador. Entonces lo cuento, contador de pares, más, más. Y lo muestro. Console.log eh, Y. Bueno, ahora la idea, la, eh, yo sé que tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé si la variable i tiene guardado un valor par? Si el módulo de dividir y por 2, el resto me da 0. Entonces, i mod 2, si es igual a 0, significa que en la variable i tengo un número par. Y si encuentro un número par, cuando esa condición sea verdadera, voy a entrar y voy a hacer las cosas que tengo que hacer con los pares. ¿Sí? Las cosas que tengo que hacer con los pares, las meto dentro del bloque de código que solamente voy a entrar cuando la variable tenga un número par. Muy bien. Una vez que analice todos los valores, ¿qué significa una vez que analice todos los valores? Cuando salga del loop, justamente. Terminar de analizar todos los valores significa terminar de hacer el for, después del for, porque ¿para qué usamos el for? para que la variable de control tome los valores entre el 1 y el valor ingresado. Cuando haya terminado el for, terminé de analizar todos los valores entre el 1 y el número ingresado. Entonces, fuera del for, muestro la cantidad de pares. ¿Y dónde la tengo? Y la tengo en el contador, que lo fui acumulando, lo fui incrementando cada vez que encontraba un número par. Bueno, acá en el console.log, console.log, eh, pares encontrados, contador de pares. ¿Sí? Ahí está. Cumplimos con todas las tareas que identificamos cuando hacíamos todo el acting, eh, cuando lo hacía yo como persona. Esa tarea. Muy bien, vamos a probar. Pongo el 11 y supuestamente me tiene que dar, como dice acá, tengo que mostrar el 2, el 4, el 6, el 8 y decir que encontré 5 pares. Me muestra el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y me dice que encontré 5 pares. ¿Sí? Pido el número, ingreso el 24, me muestra los números pares entre 1 y 24, y al final me dice la cantidad de números pares. El 7 es lo mismo, y hablamos de números positivos, sí lo aclaro antes, al presionar el botón, pedir un número y mostrar los números divisores desde el 1 al número ingresado. Y mostrar la cantidad de números divisores encontrados. El usuario ingresa 50, ¿qué tendría que hacer el programa? Decir los divisores de 50 desde el 1 al 50, que serían el 1, el 2, el 5, el 10, el 25 y el 50. ¿Sí? Porque 50 es divisible por 1, por 2, por 5, por 10, por 25 y por 50. Me tendría que mostrar los divisores y me tendría que decir al final la cantidad de divisores es 6, porque hay 6 divisores. ¿Sí? ¿Pudieron resolver el ejercicio, chicos? Tomando como base el anterior. Perfecto. Sí. Es identificar que esto es todo igual lo único que tengo que hacer es buscar divisores en lugar de buscar números pares. Entonces yo podría reutilizar todo este código, llevarlo al ejercicio 7 y tirarlo acá. Ahora la diferencia, voy a sacar los comentarios, ahora no estoy más contando pares, sino que estoy contando divisores, entonces es un contador de divisores, eh, voy a incrementar el contador de divisores y lo que voy a mostrar es la cantidad de divisores. Modificando y readaptando ¿sí? el código. Y básicamente lo único que cambia, importante, es lo que estoy acá. Yo quiero saber si un número es divisor de otro, si yo tengo... Quiero saber si B es divisor de un número A, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, en una división B es divisor de A, si ¿sí? el resto de la división da cero, el resto de la división entera ¿sí? eh, da cero. Entonces, ¿cómo es para sacar el resto...? entre la división entera de dos valores a mod b es igual y igual a 0. Lo que hacemos con los pares es para saber si con los pares para saber si un número es par, nos fijamos si el 2 es divisor de ese número básicamente, porque el 2 es divisor de cualquier número par. Y acá lo que tenemos que ver es no si el 2 es divisor del número. Lo que tenemos que identificar es todos los valores que son divisores de un número. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, conocer todos los números que son divisores de la variable número. Entonces acá voy a poner número, y yo quiero analizar todos los valores entre 1 y el número ingresado que son divisores. Entonces lo que quiero analizar es, si el valor que tengo en la variable i divide exactamente al número. O sea, si el resto es igual o igual a cero. Y ahí voy a encontrar que i es un divisor del número, voy a incrementar el contador de divisiones y voy a mostrar i como divisor de ese número. ¿Sí? Ejecutamos este ejercicio. Eh, me estoy diciendo que la línea 18, a ver... 18. Acá me quedó la barra. Ahí. Si, pido, si ingreso el valor 50, me muestra efectivamente los divisores del 50, que son los números que dividen exactamente eh, al número ingresado, que en este caso es el 50. Y la cantidad de divisores encontrados es 6. ¿Sí?